Hola, ¿qué tal? Soy Chapiluque, bienvenidos a otro vídeo en mi canal. Vamos con una de las artistas más conocidas, son las Twin Melody. Pues vamos con Twin Melody, que bueno, son unas TikTokers súper conocidas en España, pero muy, muy, muy conocidas. O sea, millones de seguidores. Además, en televisión, en anuncios. Eh, sus caras son súper conocidas aquí en España. Lo que nos esperábamos es que cantasen. Además, tienen una canción, la canción que cantaron en la gala en directo es con Emma Muscat, la representante de Malta, con, con I am where I am, iba a decir con Out of Sight, que es la canción que eligieron, luego la cambio, que por cierto a mí me gustaba más Out of Sight, la que todavía escucho, y bueno, mmm, dejo de hablar y vamos con esta canción de Twin Melody y Sayonara. Vale, el estilo me gusta. Ya me entraba. Ey. Esto es bueno. Además, es que veo la coreografía en TikTok. Ey. Oye, esto suena muy bien, ¿eh? ¡Que me gusta mucho! O sea, lo tiene todo esta canción. Sonidos es buenísimo, letra que se puede entender algunos fragmentos en otros idiomas, como Sayonara, nada, Trois, en inglés también, con una coreografía que yo la veo muy tiktoker. Wow. Sorpresa. Esto es muy bueno. Hurricane 2.0. <risas> Hasta la vista, baby. Wow. O sea, increíble. Lo tiene todo esta canción. Las veo, o sea, las veo en Eurovisión. Ya digo, tiene coreografía porque es que veo los ritmos súper marcados para hacerle una buena coreografía que además se haga un challenge en TikTok. Es que lo veo. Ese sonido me encanta. Y ellas, que bueno, que es que me sorprendieron ya muchísimo como cantaban en la gala. Cantan súper bien y creo que lo pueden hacer estupendamente. O sea, creo que es uno de los packs más completos para, para enviar a Eurovisión, sin duda. Es que tienen la imagen, la canción son súper carismáticas en España son conocidísimas lo tienen todo, absolutamente todo bueno, gran sorpresa de Twin Melody y nada, vamos a ir a por la última canción que es la de Vico con Noche entera